Previewly, en el multiverso cinematográfico de Marvel. Todo marchaba en paz y armonía en el mundo salvo por el detalle de que la estructura espaciotemporal se está destruyendo. Y no voy a entrar en detalles porque ya entré y salí en detalles de la fase 4 en un video que si no lo vieron lo se lo dejo ahí arriba. Wakanda y los gobiernos del resto del mundo siguen debatiendo si el vibranium tiene que ser público y gratuito y en el medio de todo este quilombo burocrático Chawit Bosman muere en la vida real, pero para Marvel que le gusta más la guita que explotar a los empleados de las empresas de efectos especiales, la muerte de un actor no es un impedimento para seguir sacando películas de su saga. ¿Cómo se sostiene una película de Black Panther sin el actor que interpreta a Black Panther? Lo veremos a continuación. Por eso hoy, entre los resumos y más Black Panther 2, la venganza del vibranium. Bueno, entramos en la historia y a disfrutarla. Mm, ahí estamos. Black Panther, el personaje, está al borde de la muerte para salvarlo. A su hermana Yuri toca unas cosas, dicen un número random. 25%. Yuri hace girar otro coso y dicen otro número random. Intentan curarlo, pero es tarde. No, que es una forma educada para decir que murió le hacen un funeral al que ningún Avenger se dignó a ir hijos de puta malos amigos ni flores mandaron el cuerpo se eleva en una nave espacial y en menos de 5 minutos se sacaron de encima el tema de Black Panther y no se hablará más del asunto hasta el final de la película su madre Angela Bassett ocupa el trono sin someterse a una batalla a muerte con otros que quieren ocupar el trono como bien nos habíamos todo en la película pasada a los guionistas una pelea les pareció demasiada acción para una película que es introspectiva introspectiva introspectiva, introspectiva. personaje Mirando la nada, reflexionando sobre el vacío existencial que le generan las decisiones que tomaron en el pasado y la incertidumbre del futuro. Por otro lado, Yuri se encargó de trabajar en los avances tecnológicos de Wakanda anteponiéndose a su madre que quiere que experimente con medicinas alternativas a lo que Yuri se niega porque cree que la ciencia es lo que va a salvar al mundo, a diferencia de la actriz que le interpreta que durante la pandemia se mostró antivacunas y anticambio climático. Afortunadamente estos temas no tienen nada que ver con la película. La película trata de ellos, de los bocetos que hizo Jane Cameron para Avatar, unos seres con un canto hipnótico de sirena, con animales acuáticos entrenados como si fuesen empleados de mundo marino y que son inmunes a las balas solo si éstas impactan contra la pequeñísima nadura que encima, porque si le pegan en el cuerpo, ahí sí que se mueren. Ellos están liderados por un tipo que se llama Namor. ¿Quieren conocer la historia del Namor? Bueno. Se la cuento. Muchos, pero muchos años atrás, sus ancestros vivían en alguna selva latinoamericana, hasta que un día cayeron los españoles a colonizar todo. Estos muchachos creyeron que la mejor forma de sobrevivir a esto era consumiendo una misteriosa planta que crece en las profundidades del mar, y convertirse así en seres azules capaces de poder respirar abajo del agua y de resistir la presión de estar bajo el de la misma. Todo parecía un ritual de suicidio en masa, pero efectivamente el chamán tenía razón, y así empezaron su nueva vida en las profundidades del mar. Namor es el primero en ser un nativo nativo del mar y saltándose de varios casilleros en el tablero evolutivo de la vida, nace con aletas en los pies y orejas puntiagudas y obvio, poderes sobrenaturales. Logra vengarse de los españoles y por un juego de palabras en español consigue su nombre. El niño sin amor. <risa> Namor. En el océano armaron una comunidad ultra escondida y ultra secreta que la humanidad jamás pudo encontrar gracias a la única respuesta que tienen todos los guionistas de Marvel cuando no pueden explicar algo. Vibranium. Vibranium. Vibranium. Vibranium. Vibranium. Vibranium. Vibranium. Vibranium. vibranium vibranium Vibranium Vibranium Bueno basta Bueno Los yankees se enteraron que tienen Vibranium y se lo quieren robar Namor está recaliente imagínate, le quieren afanar el Vibranium Entonces quiere venganza Y eso chicos, es la historia de Namor y sus amigos ¡Oh! Cuestión que un día sale Namor a la superficie Lo que nos genera la misma pregunta que nos genera siempre que aparece un personaje nuevo en Marvel ¿Por qué no salió antes? ¿Qué hizo cuando apareció Thanos? ¿No le resultó llamativo que la mitad de su comunidad desapareciera de un segundo para el otro? ¿No le causó curiosidad que un monstruo gigante saliera del centro de la Tierra? Pero no hay tiempo para preguntarnos eso porque Namor le propone a Ángela Bassett que unan fuerzas para destruir a la humanidad. Y como Ángela Bassett, que ya mismo tendría que estar despidiendo a su jefe de seguridad que permitió que se meta un tipo en Wokanda y que se acerque lo suficiente a la reina y a la princesa como para poder matarlas, se niega. Namor y sus amigos secuestran a Yuri y la llevan a conocer la comunidad. Hipotermia will you almost instantaneously. Your blood will become toxic and the pressure of the ocean will break every bone in your body. Y esta comunidad queda bajo el mar Ese mundo está muy mal La vida bajo el mar Es mucho mejor que el mundo de allá arriba bajo el mar Ahí Yuri descubrirá que después de poner las aletas en los pies en amor La evolución se tomó un descanso y no generó ningún tipo de cambio en los seres Que hace siglos que viven en las profundidades más profundas del océano ¿Por qué no tienen branquias? Te preguntarás La película tiene una respuesta ¿Por qué están bronceados y viven en un lugar donde no llega el sol? Te preguntarás La película tiene una respuesta pero hay varias preguntas sin respuestas, ¿cómo? ¿Por qué pueden hablar abajo del mar y escuchar abajo del mar? ¿Por qué se saludan tirando un Kamehameha? ¿Por qué armaron una comunidad gigantesca pero Namor le dieron un despacho de 2x2 que ni televisor tiene? ¿Cuáles son las reglas de este fulvito oceánico? Todas estas preguntas jamás, pero jamás se encontrarán respuesta ¿está claro? Okay, Igual sigue sin haber tiempo para preguntas porque Namor le dice a Yuri que quiere conquistar el mundo y además quiere matar a Rini. ¿Quién? Una guacandiana que entre otras cosas creó una máquina para encontrar vibranio en cualquier parte del mundo y que es la máquina que usaron los yankees para robarle el vibranio a Namor. ¿Cómo hizo esta simple estudiante para fabricar una máquina para encontrar vibranio si justo es un material que solo hay en dos lugares muy específicos del mundo? Y porque es súper inteligente, claro. Okay. Y gracias a dos paralelismos con Iron Man puedo deducir que es el reemplazo del mismo. Namor la quiere matar, Yuri no quiere. Mientras tanto en la superficie, Ángela Bassette está recaliente porque secuestraron a Yuri y protagoniza la escena que van a pasar en la entrega de los Oscars. Angela Pass, Black Panther, Wakanda forever. I stood by you after Killmonga took the throne, and you and the elders in this throne stood by him while I ran back into the jabari for protection. Después de eso, la despida a Mijón y ella sabiendo que no la van a indemnizar, la rompe el contrapiso que hicieron en la última remodelación del reino. La concha de la Y ahí Ángela se va a IT a buscar a Lupita, que mujer neón, que está trabajando en la docencia pero aprovecha las vacaciones de invierno para hacerle un favor a Ángela. Rescatar a Yuri. ¿Y te acordás que la comunidad de Namor estaba ultra escondida y ultra secreta y que la humanidad jamás la pudo encontrar? Bueno, Lupita llega caminando, agarra a Yuri y a Siri y Elipsis ya está en la casa. amor no tendrá televisor pero pudo ver el padrino para descubrir que si el líder sensato y sabio no quiere colaborar con los negocios turbios, lo mejor es matarlo para que su descendiente, impulsivo y inexperto, tome su lugar y así aceptar el trato. Entonces... La mata a Ángela Bassett. Y Ángela muere. Adiós Ángela, serías mi favorita en la terna de los Oscars si no fuera porque estás nominado con ella. Si ella en la inmensidad. Terminada, por favor. Wakanda quedó completamente inundada, pero tranca palanca porque escena siguiente está como si nada gracias a que la piba de I May Destroy you pasó el secador de piso por todo el reino. Yuri hace el ritual ese de tomar ayahuasca para tener un viaje astral para reencontrarse con los antepasados y tener así una respuesta a todos los problemas de la vida. Y como todavía es muy pronto para revivir digitalmente a Chowiz-Botman, pero acordate que en cinco películas ya lo van a hacer, llamaron al otro actor más famoso de la saga, Michael K. Hombre B. Jordan. Ahí le dice que tiene que ser Black Panther y cuando se despierta, pumba, tiene poderes tiene una referencia cuando Harry conocer a Ali, qué lindo. I'll have what she's having. Y así Yuri se pone el traje de Black Panther, Riddy como era de esperarse se pone un traje de Iron Man qué es eso! Convirtiéndose en una Iron Man mujer y negra, algo que seguramente no alteró a nadie en Twitter. Y Millón se pone un traje azul que pertenece a una agrupación que se llama Los Ángeles de la Medianoche, como el programa de Baby Chocopar, el ese donde lo puteaban. ¡Anda la puta que te parió! <tose> en fin, hacen una referencia de Predador. Bitch. Y a las dos horas de película, faltando 40 minutos para que termine, aparece por fin el superhéroe que le da título a la película. Black Panther. Y sí, escucharon bien. La película dura 2 horas 40 minutos, porque Black Panther 2 es una película adulta. Una película adulta. Una película adulta. Una película adulta. Y como toda película adulta y introspección el conflicto se resuelve con una batalla final llena de CGI y sin una sola gota de sangre donde ningún personaje importante va a morir y donde los bocandenos cometieron el error de atacar en el agua, quizás sabiendo que tienen a los guionistas de su lado. El amor mata a Yuri, hecho a mierda, elige darle la espalda en vez de rematarle lo que le da la oportunidad a Yuri de sacarse la lanza porque cagate de risa. Yuri no está muerta, todo lo contrario, está viva, viva, puesta y dispuesta para prender fuego en amor y finalmente matarlo. Pero ahí se le aparece el espíritu de Ángel Bassett a darle un consejo, el lema de todo el universo de Marvel. La venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena. Entonces, a pesar de que estaban hechos mierda, a pesar de que ella tenía un agujero en el hígado, y a pesar de que él tiene quemaduras de segundo grado en la espalda, aparecen en el medio de la batalla, de pie firmes, intactos, a demostrar que ambos pueblos pueden convivir con paz y armonía. Uy, lindo todo, hermosa escena, pero... Che, murió mucha gente por el capricho del amor de dominar el mundo. Que de repente aparezca y diga, cambio de planes muchachada, ya no queremos dominar el mundo, nos vamos a casa, por lo menos tiene que provocar un golpe de estado, mínimo, eh. Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. La película termina con todos felices y contentos, haciendo unas achuras a la parrilla, con este nene re contento porque se está comiendo un sangunchito de salami y queso, con este que reclama el trono, con Julie plantando más cucumelo y que después se va a Haití a hacerle un homenaje a Chawit Bosman, que a pesar de ser corto, estuvo bien logrado. La verdad... Me emocionó. ¿Sabían que aparecen Martin Freeman y July Dreyfus? Sí, tienen tres escenas nomás que no le suman absolutamente nada a la trama, pero aún así son las mejores tres escenas de la película. A y encima nos enteramos que estuvieron casados. Ah, espero que Marvel esté preparando una serie con estos dos. Mm, ahora sí va a ser una sorpresa la segunda temporada de She-Hulk. En realidad, la cosa termina con Yuri enterándose que T'Challa tuvo un hijo. Mi nombre es Prince T'Challa, son de King T'Challa.